No es que venga a hacer ese chivo loco, lamentablemente. Y son apuestas de boca que no tienen ningún marco eh, legal Validez que usted pueda legal. cobrar, pero está su palabra y ahí es que viene la desgracia. Porque entonces fulano perdió, no me pagan, ¿tú no me pagan. Pum, pum. No digo que sea el caso del señor. Mira, eh, ya un último comentario. Eh, y me gustaría en este caso abrir las líneas telefónicas, señor director, ya que no pudimos... Eh, la entrevista con Joan Fernández por el tema de que está en Villarriba contando su voto el hombre claro. hay 150 votos nulos supuestamente de él Mildred Sánchez también está Mildred está pataleando también eh, eso es normal pero lamentablemente el, el que perdió perdió miren eh, el tema que, que nuestra compañera y yo estuvimos hablando antes de salir de la oficina, fue sobre la electa primera dama. Y digo electa porque cuando un presidente es electo, automáticamente su esposa es electa primera dama. O sea que el pueblo elige no solamente al presidente, sino también a su esposa, que por ende va a ser la primera dama. Ella colgó en, en un... creo que se lo mandé el tuit, señor director. Confirme si le mandé eh, la foto del tuit que mandó la… Que, que, que colgó la primera dama. Si no, Marilady, envíamelo para que el señor director lo tenga, ese tuit, eh, donde ella decía que por mutuo acuerdo con el presidente electo, Luis Abinader, su esposo, ella no iba a, a desempeñar o iba a, a estar en la curur del despacho de la primera dama. Ustedes saben que este es un despacho que se creó para ayuda social principalmente y para darle funciones dentro del gabinete a la esposa o primera dama de los diferentes presidentes que pasen por, eh, eh, por nuestro gobierno aquí en la República Dominicana. Esto ha traído eh, un, diferencias encontradas, eh, muchos a favor, otros en contra. Eh, yo digo que está muy bien eh, este despacho de la primera dama porque pueden hacer mucha ayuda social y como mujer que conocen, entre comillas, las necesidades del pueblo dominicano, principalmente de la masa pobre, pues pueden hacer un trabajo y tienen un presupuesto que lo pueden manejar. Es el caso de Margarita, cuando fue primera dama, hizo un trabajo loable. El caso de Cándida Montilla, actual primera dama, esposa del presidente Danilo Medina, también ha hecho un trabajo, aunque ella no ha utilizado eh, el sonido, las relaciones públicas eh, muy eh, de lleno, pero sí ha hecho eh, muchas labores eh, sociales eh, lo tengo aquí te, te coloqué el tweet eh, te lo envié Sí, déjame ver si si verdad esto está un poquito medio lento ok aquí tenemos el tweet señor director que ya tengo la la computadora descargada el celular el celular también vamos a ver si le da tiempo de Eh, Yo se lo puedo enviar a José. No sé si él es. Sí, quien... no, ya lo tiene. Ya lo ah, tiene. Okay. Sí. Eh, ya lo tiene. Vamos a ver si José lo puede colocar para leer y analizarlo. Yo digo que esta primera dama, que independientemente que ella funcione o no, va a ser primera dama, va a ser una primera dama que va a dar mucho sonido. Ahí es está. Buena. Es una mujer joven, inteligente, eh, disfrutó la campaña disfrutó, eh, la vi, eh, creo, creo que estoy en el listado de invitados para la toma de posesión y también para la celebración en Santo Domingo. Eh, yo acepto cualquier invitación. Yo nunca me he limitado eh, a candidato partido porque soy un tipo que no me debo a la política. El que, que me quiera invitar estoy abierto a cualquier invitación, ¿eh? incluyendo de, del presidente electo. Dice el tuit de Raquel albaje esposa del de presidente electo Luis Abinader para información de quienes han preguntado por acuerdo mutuo entre Luis Abinader y quien escribe no habrá despacho primera dama no deseo manejar fondos públicos porque una esposa de un presidente o viceversa no ha sido elegida por el pueblo ahora si Dios permite me fajaré por República Dominicana no entendí ese tweet tú lo entendiste Veloz Sí, lo entendí, ese tweet eh, fue publicado el 4 de julio del año 2019, es decir, hace más de un año y varios días Este que voy a leer a continuación ¿Es actual? Eh, ¿Cambió de opinión? No, mira, ella le respondió a la periodista Edith febres quien le cuestionó sobre ese tweet que acabas de leer Y su respuesta fue, hola Edith febres con toda modestia, creo que Beatriz me copió. Beatriz es la esposa del presidente de México, López Obrador, quien no funge como primera dama. Entonces, ella se refiere a que Beatriz la copió, algo que no, no se explica, pero ok. Eh, sigue diciendo ella, siempre he dicho, y puedes verlo en algunos videos, primeras damas somos todas las mujeres dominicanas. No me gusta ese título. Pero no he tomado decisión aún al, respect, al respecto, <risa> mi estima. Mareo, mareo, uh, mareo. Ay, que no le gusta hacer. ¿Estar no le gusta en el poder? Hasta yo no, primer ahora, ramo sería. Ahora lo está pensando. Oye, yo sería primer ramo. Ahora le está pensando. No ah, está claro, lo está, pero ven acá. No, no es lo mismo. Pero ven acá, veloz. Ven acá. Es lo mismo eh, llamar al diablo que verlo llegar. Ahora, ahora, ahora. Yo le exhorto a mi amiga Raquel Albaje, amiguita mía, de los salvajes eh, que, que yo compartía con ellos, viajes al ala. Claro. Y esos así sitio. es. Claro. Yo le exhorto a mi amiga Raquel Albaje que coja su puesto de primera lama que agarre ese despacho y lo convierta en un despacho de primera dama. Me explico. Ella tiene todas las cualidades, todas las herramientas para, a través de ese despacho de la primera dama, ayudar a muchas personas. Sé que ella tiene el deseo y la voluntad y lo puede hacer, porque ella no se va a limitar a que tenga que ir a hacerle, a hacerle eh, sala a ningún ministro, ni siquiera a su propio esposo, el presidente, para ella poder dar una ayuda social. Entonces yo entiendo que ese despacho de la primera dama se puede sacar mucho provecho. Que ella haga sonido, relaciones públicas y publique todo lo que haga el despacho es otra cosa. Pero ella puede hacer una labor social muy bonita desde el despacho de la primera dama. Yo sé que eso ella lo dijo en, en algún momento, en medio de una campaña, quizás, porque la, la, las relaciones de pareja son así, en ese momento quizá ella no estaba de acuerdo con algunas cosas de Luis, y le dijo, mira, te voy a decir algo, yo no voy para ese despacho. Y a lo mejor ella lo expresó en las redes, y un año después, ya ella lo está analizando, pues, porque esa es la relación de pareja, y está en todo su derecho. Pero mira, eh, la síntesis de este comentario, no sé si dará tiempo, es que el público eh, responda, si está o no de acuerdo con que se elimine el despacho de la primera dama, basándose en va, el historial va, que usted va, ha visto. Vamos a, re, de cómo, vamos a recibir, de da cómo tiempo. cómo se comportan las primeras damas. Aquí. Da tiempo a recibir tres llamadas. Uh -huh. Vamos a recibir uh -huh. tres llamaditas y vamos a hacer por el método de Holmes. La que te digo, ah, mentira, claro. vamos a hacer mayoría gana. Tres llamadas. Ajá. ¿Está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la de primera, la primera dama? dama? Sí o no. Vamos a, re a recibir tres llamadas antes de despedir el programa. Y desde ya le damos las gracias a los televidentes. Buenas, ¿está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? ¿Sí no, o no, debe de sacarle provecho y ayudar a las a la, a la personas de, de, de necesidad principal. Ok, usted a está de niños? acuerdo. Sí. Vamos a recibir otra llamadita. ¿Está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama? Sí o no. Vamos a ver, 809-725-0505 rapidito porque el tiempo se me va. El tiempo se me va. Y vamos a ver si tenemos llamadita en línea. 809-725. 0505, 05. veloz, y usted está de acuerdo con que, que lo quiten, sí o no? Llamadita, buenas. No jamás, porque ese es un canal para ayudar a, la, a los pobres en el aspecto okay. social. Ya ganamos. Y eso para eso, como usted te presenta, para... Gracias por tu llamada. Última llamada, ¿está usted de acuerdo con que eliminen el despacho de la primera dama, sí o no? ¿Aló? Aló. Aló, buenos días. Buenas tardes. ¿Se habló de que Es el Marino que habla. Mira, en realidad Luis Abinader no ha hablado en ningún momento de eliminar... El, el, no, no. Luis Abinader no lo, lo... es... ...para la primera dama. Momento. Lo que se habló fue no, de no. reducir, porque no es posible que un, una oficina reciba no, no, no. tantos eh, eh, eh, millones millones... De... Hermano, escúcheme que no tengo tiempo, porque ya ya el gobierno de, de, de, de Danilo le quedan días. Pero la esposa de Luis Abinader... Mi amiga Raquel Albaje, vamos a poner en pantalla, publicó este tuit en el en 4 de julio de 2019. No fue Luis Abinader que lo dijo, fue la esposa de Luis Abinader. Por eso no, no, mira, ella dijo: para información de quienes me han preguntado, por mutuo acuerdo entre Luis Abinader y quien le escribe, no habrá despacho de primera dama. No deseo manejar fondos públicos porque una esposa de un presidente o viceversa no ha sido elegida por el pueblo. Ahora, si Dios me permite, me fajaré por RD. Por eso estamos haciendo la pregunta. Luis Abinader no se ha pronunciado sobre ese punto, ¿eh? Para que estemos claros y no nos politicemos desde ahora. Señores, hemos llegado al final. Veloz, usted no me dijo su posición. Es que no me va a dar tiempo de desarrollar. No, pero dime, que... ¿estás de acuerdo sí o no? No, porque es fácil. <risa> no, no, no, no, no, no. ¿Está no. de acuerdo con quien Mañana. Que al despacho, mañana? la dama, ¿sí o no? Pregúntame mañana. ¡Ja, <risa> Señor, a Raquel le vamos a hacer la pregunta, la tocaya sí. de Raquel Alvaje. Señores, bendiciones, mañana es miércoles, Dios mediante estaremos aquí. Ya con los resultados de los candidatos a diputados por la provincia de Duarte, ¿quiénes serán los cinco diputados que representen ya esta provincia ante del la del Cámara mediodía. Baja de Diputados? ¡Bendiciones! Primo Neri con su el toque del mediodía. El primo Neri con su equipo estelar. Actualidad, deporte, noticias, cocina. Tecnología, te